días a todos, hoy os traigo un vídeo sobre mi top 5 de marcas favoritas de iluminadores deciros que a mí los iluminadores me gustan que sean potentes pero algunos de los que os traigo también se pueden modular a los que os gusten más natural no, no son iluminadores que lleven purpurina ex, excepto eh, en los últimos de Sleek comenzaremos por la marca Becca que como muchas sabréis ya está disponible en España en tienda online y a partir del 11 de mayo estará disponible en tiendas físicas. ese es el mundialmente conocido como Champan Pop, que aquí se vende como C-Pop, que es la colaboración con Jack and Hill, una edición limitada que al final se ha quedado en stand fijo. Y este es mini talla que espero que lleguen a España también, el dúo de mini tallas con el mismo iluminador y en, en líquido. También lo tengo en tamaño grande porque realmente me encanta el tono del iluminador, es un tono más dorado, el, el champan Pop es un poco más sutil, más flojo, sutil realmente son potentes eso sí que queda una sola pasada tenéis que ir con mucho cuidado si no os gustan que sean potentes son estos dos iluminadores de aquí, el de la derecha es Champagne Pop, el de la izquierda como veis es más dorado y es el Opal la siguiente marca que me gusta es Jeffree Star la cual tenéis disponible en Maquillalia o en Beauty Bay, que hacen envíos a diferentes países de Europa, incluso España. Y a veces hacen promociones como estos días están de promoción de 3x2. Con lo cual yo echaría un vistazo, os dejo abajo todos los posts sobre cada iluminador. Y la información, en ellos salen toda la información de dónde comprar y todo. Eh, a mí, yo siempre digo que las comparaciones son odiosas Pero en este caso, nunca mejor dicho Básicamente por el tamaño mm, De calidad, sí que es verdad que Beca Tiene el polvo un poquito más suave Y Jeffree Star lo tiene un poquito más grueso Pero no quiere decir Es muy sutil y queda muy bien Es modulable Queda muy potente si quieres Pero también puede quedar bastante sutil eh, Este tiene... Como veis, 15 gramos, es Peach Goddess, que ahora os enseñaré, y este eh, tiene 8 gramos, casi la mitad. El Peach Goddess es este tono rosita, que queda muy bien para pieles claras y pieles medias, queda muy bonito. Yo incluso los mezclo, y este es el Ice Cold, que es el famoso que es blanco queda en tono plateado queda muy bonito en tonos, en eh, pieles claras y como yo os digo yo los mezclo son estos dos tonos de aquí el de la derecha es Ice Cold y el de la izquierda es Peach Goddess como veis se pueden también mmm, potenciar más o mmm, modular para que sea de una manera sutil no lleva una purpurina demasiado mmm, cantosa, como digo yo. La siguiente marca que me gusta es MAC, la cual podemos encontrar aquí con bastante facilidad. Estos son los nuevos iluminadores que han traído de la colección Extra Dimension, que realmente todos son preciosos. Y este es el famosísimo Sofán gentle que realmente... Eh, queda muy potente para las que os guste, como a mí, iluminadores potentes. Son estos dos de aquí. El este de la derecha del todo es el Extra Dimension. Y el que está a su lado a la izquierda es el sofan Gentle. Aquí tenemos los swatches de todos los iluminadores que ya os he mencionado. Y ahora pasamos a dos paletas. Una de alta gama y otra de... Low cost, pero que realmente vale la pena. Esta es la paleta de Slick, la Solstice. Si la puedo abrir, estos son los tonos que vienen. Realmente son muy bonitos, son preciosos. Este es en crema, como veis. Son muy potentes, muy bonitos. Y aquí tenéis los swatches. Y por último, destacaría la paleta Glow Kit de Anastasia, que también os dejo donde la podéis comprar. Realmente mmm, es una paleta que merece la pena. Hay otras que han sacado posterior, que la textura y la calidad no es la misma. Estas, estos iluminadores son muy cremosos, nada purinosos y quedan realmente muy bonitos. Menos este, que yo tengo la piel clara y realmente me queda un poco oscuro, pero lo puedo utilizar de sombra o de cualquier... Se pueden realmente utilizar de bronze. Estos tres quedan preciosos. Y son una pasada, son esos tonos de aquí y realmente son unos tonos preciosos y aquí tenéis todos mis iluminadores. Tanto la mayoría son de alta gama, pero tenéis esta paleta de slick para las que os queréis gastar un poco menos. Esta realmente es muy buena, pero a mí solo me gusta la solstice porque tienen otras paletas de iluminadores que a mí particularmente no me gustan. Dar deditos arriba si os ha gustado el vídeo, y... En la cajita de información encontraréis todos los enlaces de interés a todos los posts sobre los iluminadores, en donde hay más detalles sobre ellos. Muchas gracias.